Hola, soy Mari Carmen Sequera, de la organización No, Voy a contarles un poco acerca de por qué nuestra ley, la Ley de Datos Personales, es tan importante para Paraguay. En primer lugar, desde que estamos hace bastante tiempo acompañando esta, eh, esta producción legislativa para la defensa de nuestras identidades en Internet. ¿Qué significa eso? Significa que que este tipo de ley lo que va a hacer es proteger nuestras actividades en internet, evitar esas fugas ¿verdad? de información, venta de nuestras informaciones a cualquier empresa y también ¿verdad? una responsabilidad del sector privado y público en guardar esos datos, eh, tanto sensibles nuestros como también otra información relacionada a nuestra identidad. A un año y medio casi de la entrada oficial, de mi proyecto de ley en la Cámara Baja y estamos a pocas semanas que se trate. Por eso lanzamos esta campaña Mis Datos, Mis Derechos de TEDIC para sumarte a través de los memes, a través de videos, gifs, también que, que, que te sumes a las actividades lucas que vamos a tener durante todo este año para poder concientizar sobre el ABC y la necesidad de esta ley y también apoyar al Congreso a sancionar esta, esta propuesta legislativa que es tan importante para proteger nuestras identidades digitales en esta era digital. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Carrillo de la organización TEDIC y vengo un poco a contarles sobre el proceso de conformación de la coalición de protección de datos personales y la ley de protección de datos personales. decir de que la coalición de protección de datos personales la cofundamos entre TEDIC y otras tres organizaciones a modo de generar un espacio participativo para la creación de un proyecto modelo de ley de protección de datos personales. Entonces TEDIC, la APADIT, el Estudio Jurídico Avent Stewart y la Internet Society Capítulo Paraguay fuimos quienes creamos esta coalición y luego en alianza con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados generamos un proceso participativo para discutir sobre un proyecto de ley y recibir pareceres tanto de actores públicos como privados interesados en esta temática. El proceso de retroalimentación para llegar a la versión final del anteproyecto de ley de protección de datos personales fue muy interesante, no solamente a través de comentarios que fueron recibidos eh, en una página web, sino también a través de ciclos de charla y formación con especialistas de la región latinoamericana y de otras latitudes que ayudaron a los distintos actores a acordar conceptos y a entender la importancia de la protección de datos personales para posteriormente seguir aportando al debate tanto en su fase de diseño del anteproyecto de ley como posteriormente en la fase de discusión legislativa. Entonces realmente eh, el trabajo de la coalición de protección de datos personales ha sido vital para crear y sostener un espacio en alianza con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que hoy por hoy nos permita afirmar de que creemos de que este anteproyecto de ley tiene toda la evidencia y toda la la fuerza para proteger realmente los datos personales de la ciudadanía paraguaya.